¿Sientes que tu factura de la luz habla en otro idioma? En Gana Energía traemos un poco de luz para ayudarte a entenderla. Aquí tienes una factura de Gana Energía. En la parte superior encontrarás el total a pagar y el periodo por el que se te está facturando. Más abajo verás el impacto ambiental de tu consumo como cliente de Gana Energía. Como ves, nuestra electricidad es 100% renovable. En el resumen de la factura encontrarás los conceptos que configuran tu gasto. La potencia consumida es lo que te permite conectar varios aparatos a la vez. Ten en cuenta que este es un término fijo que pagarás aunque no consumas. Es importante que tengas la potencia adecuada para evitar que tu factura se dispare. La energía consumida es el gasto de luz que haces durante el mes. Se calcula multiplicando el consumo por el precio del kilovatio en cada momento. A la suma de estos términos le aplicamos el impuesto eléctrico del 5,11%. Para calcular lo que consumes utilizamos unos aparatos y equipos de medida por los que pagas un alquiler. Ahora sí, es el momento de aplicar el IVA. Este impuesto se aplica a todos los productos, también a la electricidad. Normalmente, el IVA de la luz es del 21%. El gobierno puede cambiar el IVA cuando lo crea necesario. Es el caso de la reducción al 10% hasta finales de año para tratar de compensar los altos precios de la luz. En la gráfica de información de consumo podrás controlar la evolución de tu gasto en los últimos meses. En la siguiente página encontrarás el desglose de cada término al detalle. También podrás consultar algunos datos del cliente y del suministro que necesitarás cuando quieras hacer alguna gestión con tu compañía o distribuidora. Además, añadimos un código QR para acceder al comparador de ofertas de energía de la CNMC. Así podrás comparar tu consumo con el del resto de compañías. Pero, ¿cómo se distribuye lo que pagas cada mes en tu factura? El total a pagar es la suma de los costes de la red para llevar la energía hasta tu casa o negocio. La energía que consumes representa poco más de un tercio de tu factura. El resto se distribuye entre el pago de los peajes para cubrir los costes de la red de transporte y distribución, los cargos regulados para financiar las energías renovables o el déficit eléctrico, los impuestos sobre la luz y el alquiler del contador. En Gana Energía hacemos que nuestras facturas sean sencillas y claras. Reforzamos la transparencia para que sepas lo que estás pagando. ¿Tienes dudas? ¡Consúltanos! En Gana Energía somos tus asesores energéticos y estamos para ayudarte.